Para hacer los ejercicios en Scourge Yourself tenemos que entrar en su página web y nos tenemos que loguear con la cuenta del instituto. Nos vamos aquí a Login y le decimos que lo queremos, nos queremos registrar con Google y elegimos nuestra cuenta del instituto. Y aquí nos aparecen ya todos los temas disponibles. Por ejemplo, en la parte de álgebra pues tenemos el tema de polinomios. Y dentro de polinomios tenemos varias partes. Como veis aquí, en esta pregunta de qué son los polinomios, tengo marcado el tick verde. Eso quiere decir que ya he realizado la parte verde o de repaso de este tema. Si quisiese tener la parte amarilla completa, debería hacer esto de aquí. Vamos a ver cómo se maneja este programa. Le damos. Tenemos que trabajar preferentemente con el navegador Google Chrome. Y vemos que nos hace una serie de preguntas. También nos aparece una persona hablando en inglés. Si queremos ver los subtítulos, podemos presionar en esta parte. Si lo necesitamos, también podemos utilizar la calculadora. Nos van haciendo varias preguntas. Aquí nos dicen que sustituyamos por 2 en esta expresión. Si la respuesta es correcta, podemos seguir avanzando en el vídeo. Si la respuesta es incorrecta, Tendremos que seguir trabajando hasta conseguir resolverla.